Intento de, de hacer mi sueño, que se cumplió, y a trabajar porque esto apenas empieza. Me, me dijo que, que entrara, que pusiera el cuerpo fuerte y que lo demás hiciera pues, lo que se hace. Sí, me felicitaron, me, me dijeron que entre, que entre bien, que siquiera así, que, que las oportunidades van a llegar. Trabajar, seguir trabajando. Yo estoy contento por los tres puntos, pero mañana empiezo a trabajar, lo que sigue hay que ir más atrás. Bien, hasta mi segunda vez que voy a seleccionar, pero bien, con todo también a, a ganar un lugar allá.